en general hacemos una rueda a lo largo de diversos grupos de investigación grupos de trabajo eh, digo, también eh, en materia de, de formación con eh, algunos de esos académicos o académicas que participan dentro de las, eh, dentro de la red de posgrados y que nos dan perspectivas para hacer lecturas de lo que sucede en el mundo pero hoy particularmente vamos a eh, conocer el grupo de trabajo Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico. Y ahí Analía Julia Bustos y Alosia Castronovo, que son integrantes de este grupo de trabajo Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico, van a estrenar su propia página web. Bueno, tenemos testimonios de ellos para que nos den referencia de qué se trata, por dónde va y que nos cuenten algunas de estas novedades. Lo escuchamos y seguimos en el Infoclaxo. Hola a todos, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a Infoclaxo. Eh, yo soy Alyosha Castronovo, integrante del grupo de trabajo Economías Populares, mapeo teórico y práctico. Eh, integro el grupo de trabajo desde su fundación en 2016. Eh, soy doctor en Antropología por el IDAES UNSAM eh, de Buenos Aires, de Argentina y eh, en Estudios Urbanos por eh, la Universidad La Sapienza de Roma. Eh, vengo desde, eh, desde Italia, pero ya desde el 2016 eh, me encuentro participando en procesos de investigación en el marco del doctorado y luego en el marco del grupo de trabajo eh, de Claxo eh, vinculados a experiencias de autogestión del trabajo, de empresas recuperadas, eh, cooperativas de la economía popular experiencias de subjetivación política, de sindicalización, de eh, procesos organizativos en las economías eh, populares urbanas. Eh el grupo de trabajo entre los varios desafíos de estos eh, años de, de investigaciones eh, a nivel transnacional en el contexto latinoamericano, eh, pero a la vez con articulaciones que van más allá de América Latina, tanto con debates y eh, experiencias de investigadores, investigadoras, eh, de organizaciones eh, sociales y populares en Europa, como en África y en Asia, donde se están abriendo espacios también de eh, intercambio de, de teórico y a la vez de intercambio de debates eh, de profundización política en torno a los desafíos en la etapa actual de la crisis eh, de las economías populares y de este mundo heterogéneo eh, de eh, trabajadores y trabajadoras sin patrón, eh, de experiencias de autogestión, de tejidos y redes comunitarias, eh, de experiencias de... Eh, en, en, maneras de entrelazar la crítica de la economía eh, feminista y eh, de las economías populares, las experiencias eh, también en relación a los debates en torno a los entramados comunitarios, a los eh, debates vinculados a las prácticas de organización eh, comunitaria en territorios indígenas y no solamente, también en territorios urbanos, rurales eh, de, eh, de América Latina. Por lo tanto, uno de los desafíos de esta página web del grupo de trabajo que lanzaremos el próximo 15 de diciembre con un evento a las 18.30 hora Argentina, una página web que quiere ser, por un lado, una sistematización de los trabajos teóricos y de investigaciones etnográficas o de distintos tipos de, de trabajos de campo desde el, desarrollados en el marco del grupo de trabajo, a la vez las articulaciones con experiencias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 desarrollados en el marco del grupo de trabajo, a la vez las articulaciones con experiencias eh, vinculadas o no al grupo de trabajo y que eh, sí debaten en torno a, los, a las experiencias de las economías populares en América Latina y por otro lado un archivo en términos de repertorio, en términos de herramienta, caja de herramienta teórica, conceptual y política eh, para abordar estos debates tan importantes en, nuestra, eh, en la etapa que estamos viviendo, en la crisis eh, global, en una crisis planetaria, que es una crisis política, económica, eh, social, es una crisis ecológica y frente a los cuales las perspectivas en torno a las economías populares eh, son, eh, digamos, eh, un aspecto, una dinámica eh, bastante clave para la comprensión de los procesos de transformación social eh, contemporáneos. Eh, la página web es entonces un desafío de sistematización, de eh, creación de un archivo, de articulación, de visibilización y sistematización de articulaciones que se han dado en el marco de relaciones con investigadores e investigadoras, pero también con organizaciones, eh, no sólo en el continente latinoamericano, sino en relación con eh, debates en África, en Asia y también en Europa. Eh, y eso es otro aspecto importante del, del trabajo que ha desarrollado el, el, el GT. Eh, y por otro lado, de eh, eh um... La cuestión del mapeo eh, en términos de mapeo teórico, de debates, de conceptos y mapeo de prácticas, de experiencias eh, en América Latina. Ese mapeo se desarrollará durante el año 2022 en la página web para que sea una herramienta eh, metodológica, eh, colectiva de construcción eh, de ese mapeo y de construcción de un, eh, una articulación eh, de debates eh, teóricos, políticos en torno a las economías. Populares. Buenas tardes, antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación, gracias a Infoclaxo por esta posibilidad de contar un poco de qué se trata el trabajo en nuestro GT, Economías Populares, Mapeo Teórico y Práctico. Mi nombre es Ana Julia Bustos, soy integrante del grupo desde sus inicios, ya vamos por el segundo trienio de trabajo, un grupo de trabajo que eh, nuclea investigadores e investigadoras de toda América Latina y el Caribe, desde Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, eh, también hay compañeras y compañeros de Colombia, de Venezuela, de México. Estamos eh, desarrollando trabajos e investigaciones en torno a lo que llamamos economías populares, que básicamente son dinámicas y estrategias y formas de organización de la vida, de la reproducción y de la producción, que despliegan saberes y formas de hacer y de organizarse que más allá de estar insertas en las lógicas del capital y también disputar eh, en sus formas extractivas y en sus lógicas de acumulación, también nos traen eh, otras formas de articulación de dinámicas de organización política y económica que reactualizan memorias de tiempos pasados, que despliegan estrategias más allá de, la, de las lógicas puramente economicistas que entendemos desde los discursos de la economía política más clásica. El GT justamente como no busca eh, definir lo que son las economías populares de una manera totalmente positiva y de una manera totalmente cerrada, se plantea una metodología de mapeo y de cartografía que tiene el propósito de alguna manera de sondear y de mapear cuáles son esas nuevas geografías de las economías populares de economías que, a nivel territorial, tienen una presencia muy fuerte, son dinámicas estables y no puramente dinámicas de sobrevivencia o de reproducción ampliada de la vida, sino que ya hoy las consideramos como parte fundamental a la hora de comprender las dinámicas políticas y económicas en los territorios. La propuesta metodológica de mapeo y de cartografía tiene entonces esta idea de poder ir eh, mapeando tanto territorialmente como analítica y conceptualmente cuáles son las características que se dan estas economías, cuáles son los territorios que ocupan, qué espacios disputan, qué subjetividades están en juego. Entonces, de alguna manera, nuestra propuesta mm, metodológica eh, busca siempre estar abierta y siempre reactualizar esos mapas de organización de las economías populares. De alguna manera, estos seis años han sido como un proceso de experimentación en, en ir puliendo esta metodología y trabajar en conjunto con los distintos territorios y países que se nuclean a través de este, de este GT. Nos permitió abrir nuevas problemáticas, nueva, nuevas preguntas, eh, actualizar estos mapas y estos circuitos de las economías populares y también cruzar las conceptualizaciones de la economía popular con las temporalidades que convocan y también con eh, conceptualizaciones de las economías feministas, que para nosotros hoy y para nosotras hoy es una conceptualización y un discurso que no podemos eh, dejar de lado, que no podemos dejar de articular al interior de las conceptualizaciones y las nuevas cartografías de las economías populares. Así que bueno, eso es eh, básicamente lo que trabajamos en el grupo y lo que estamos hoy desplegando y las actividades que hemos realizado tienen que ver con encuentros y reuniones internas del GT para ir puliendo y construyendo en conjunto este tejido de metodología, formas de abordaje e investigación, pero también hemos realizado seminarios eh, tanto en el IDAES, en UNSAM en Argentina, como seminario virtual de Claxo este año a través de la plataforma. También hemos eh, convocado experiencias de trabajo, de taller y seminarios internacionales, como en el caso del cierre del primer trienio en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Nacional. Eh, y ahora, para el año que viene, eh, prevemos estar en un panel internacional, también en el evento Claxo, en la novena conferencia Claxo 2022, y al mismo tiempo desarrollando presentación del libro que se viene para el año que viene, presentación de la página web que estamos lanzando ahora a fin de año, eh, y reuniones internas con organizaciones y con eh, las investigadoras y los investigadores que van a estar, eh, que forman parte de nuestro GT.